de malivitale.com estoy en el norte de brasil hoy eh, voy a hablar del tema de la muerte y eh, voy a hablar en respuesta de inquietudes de mis suscriptores y de algunos consultantes sobre el tema de cuál es la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo con respecto a vidas pasadas Regresiones, karma, transgeneracional o recuerdos que tengan que ver con una referencia al pasado. Desde esta perspectiva universal, todo ello está ocurriendo en simultáneo en esta realidad concreta. Entonces, desde la perspectiva del desdoblamiento, nuestro cuerpo físico existe en varias velocidades simultáneamente y desde nuestra percepción mental el pasado ya pasó el futuro no llegó pero desde nuestro cuerpo energético o cuántico la frecuencia del pasado y la frecuencia del futuro ocurren en simultáneo por lo tanto si una persona por ejemplo, una consultante que viene a contarme una experiencia que está teniendo de una percepción de abandono en su vida y porque hizo un transgeneracional y descubre que su bisabuelo, ¿no? caso concreto, estuvo en, en la guerra, en un campo de concentración y abandonó luego a toda su familia con sus seis chicos allí y, bueno, y luego la consultante hace una conexión interna de este hecho con su propia experiencia de abandono. En realidad, no importa si esa historia fue verdad o no, o con qué ingredientes o con qué carga. Nosotros lo que observamos es, cuál es el estado interno o la experiencia que está teniendo la persona en este momento con esa percepción del pasado. Entonces, en definitiva, estamos hablando de una reminiscencia, de una estructura lógica de un potencial, de otro espacio-tiempo. Bueno, parece que se está complicando con esta definición, pero eh, es mucho más simple. En definitiva, trabajamos con lo fenomenológico. También recordemos que, desde la perspectiva universal, todo esto que hemos nombrado son, eh, o son parte de una gran memoria universal Infinita, donde todos nuestros recuerdos, más toda la memoria de supervivencia de los organismos vivos sobre el planeta, desde la MEVA hasta este presente, están en esa gran memoria. Nuestra posibilidad es acceder a ellos como potenciales o posibilidades de percepción en el presente. Quiere decir que, no importa, si lo imaginamos, o si fue un pasado, o cómo lo percibamos, lo importante es la experiencia que estamos teniendo de ello, y ahí tenemos dos posibilidades de trabajo, una que es la que yo elijo, que es poder aprovechar toda esa carga del pasado como si fuera un combustible y observarlo agregándole conciencia, o sea, pudiendo poner un espacio entre el observador y la que está atiendo la experiencia y la experiencia en sí, a esto lo llamo eh, poner eh, conciencia o tomar una distancia como si fuéramos observadores neutrales, imparciales de ese hecho. De esta manera, todo lo que ocurre tiene la posibilidad de generar mm, una expansión de conciencia. O sea, que esa carga sea combustible para un mejor futuro. ¿Por qué? Porque allí al no agregarle carga con nuestra observación estaríamos accediendo a frecuencias de mayor velocidad que nos permite comprender para qué de esta experiencia, el para qué y cómo conocernos más a nosotros mismos en lo profundo de nuestro ser a partir de esto que estamos percibiendo. Entonces en ese sentido tiene esta funcionalidad. Entonces en vez de hablar de vidas, eh, de vidas eh, pasadas podríamos hablar de vidas en simultáneo o percepción en simultáneo con una experiencia en el presente la otra opción es quedarnos eh, pegoteados con esa carga del pasado ¿sí? y sufrir por ello y no soltarla y sentirme condicionado o víctima de esa situación sintiendo de que es un programa que se repite del cual no puedo salir y esta no es la idea esto ya pasó la propuesta es entonces es sentir esta libertad que tenemos como observadores lo que cambia es nuestra percepción del hecho, esa es la libertad que tenemos, cambiar el cómo percibimos el hecho, si lo interpretamos o generamos más carga a partir de ello o simplemente que esta es la propuesta, soltamos, let it go, lo dejamos fluir y en el presente llegaremos a un estado de mayor equilibrio de mayor armonía y esa experiencia va a soltarse, va a fluir y nosotros podemos tener un presente más liviano. Bueno, espero que esto les haya contribuido en algo, voy a entrar en el tema de la muerte. Para la perspectiva del desdoblamiento, nuestro cuerpo físico, biológico está en estado concreto o estado material percibiendo en cierta velocidad de procesamiento de información y sosteniendo el plano emocional y mental. Y subconscientemente llegamos a percibir nuestro doble a través de las intuiciones y nuestros instintos. Ahora, si nuestro cuerpo físico perece, en el plano de nuestro cuerpo físico dejamos de existir. Pero en el plano de nuestro doble energético, que existe en un espacio de infinitas posibilidades, que es cuántico, continuamos en una frecuencia de percepción de información, de procesamiento de información. Simplemente se trata la muerte entonces de un cambio de estado de conciencia. En este sentido, si somos considerados como antenitas biológicas, en el sentido que nuestra mente puede conectar con distintas frecuencias de información, como lo hiciera un celular, nosotros entonces sintonizarnos con esa frecuencia de cuarto plano ya sea que esté viva o de una persona fallecida en este caso sería en vez de una antenita biológica sería una antenita de un no vivo ¿no? pero que es un, definitiva, una frecuencia de información a la que podemos acceder pero de nuevo insisto que sea para que esto nos se ayude a expandir conciencia, que nos ayude a conocernos más a nosotros mismos y vivir en mayor equilibrio y armonía. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Me despido desde aquí, desde Muro Alto, y pueden seguir haciéndome preguntas en los comentarios de este video para que yo pueda, desde esos temas que proponen, hacer más videos. Y también pueden entrar a mi página web y consultar sobre los cursos, las sesiones y también eh, poder suscribirse en el boletín gratuito o newsletter y próximamente vamos a tener eh, notificaciones que también pueden eh, ustedes adherirse. Muchas gracias y hasta el próximo video.